Actualmente instalar ARS Linux es un proceso relativamente sencillo pues la imagen ISO de instalación ya incluye un script que se llama precisamente ARS Install. Aunque esto es cierto, que es así de sencillo siempre y cuando nosotros tengamos una conexión directa por cable. Es decir, si tuviéramos una conexión directa como este cable UTP con conector RJ45. Y entonces lo conectaríamos aquí directo. Y para verificar que tenemos conexión, entonces podríamos, por ejemplo, dar un comando PIN. Es decir, así haríamos PIN espacio. Y le podríamos dar PIN a Google www google.com, y aquí daríamos enter, y se supone que la dirección IP de google.com me va a devolver una respuesta, o varias respuestas, aquí dice, por ejemplo, que estamos conectados, y que en ocasiones la devolución o el pin se demora 44 milisegundos, 11, 12, 14, 20, para salir de este comando, daríamos control-c, en cambio, si quitamos la conexión que tenemos, quito aquí el cable e intento nuevamente dar un pin. Observen que aquí dice que hay un error porque no se puede conectar con Google, pues no tenemos conexión de Internet. Entonces, en este caso, tendríamos que hacer, o si queremos hacer una instalación utilizando o vía Wi-Fi, entonces, tenemos que configurar el Wi-Fi previamente. En este caso tengo un computador demasiado antiguo que no tiene Wi-Fi. Así que voy a utilizar un Wi-Fi por USB y voy a insertarlo. Antes de insertar el Wi-Fi, por ejemplo, podría dar un comando lsusb. Que me va a listar los dispositivos USB que tiene que tiene el computador. Entonces tenemos 2, 4, 6 dispositivos. Y si conecto mi, mi USB por mi Wi-Fi por USB y vuelvo a dar el comando, entonces debería aparecer un dispositivo más. Aquí está el segundo en la lista. Dice que es un Wi-Fi o wireless adapter de marca Ralink. Entonces, obviamente ya insertamos el WiFi, pero aún no tenemos conexión de Internet. Porque si vuelvo a dar LS USB, perdón, si vuelvo a dar el PIN, aquí me va a decir que no tenemos conexión todavía. Entonces tenemos que obviamente configurar el Wi-Fi. Es decir, ingresar o conectarnos a una red e ingresar el password de la red. Entonces voy a quitar nuevamente el Wi-Fi para demostrar mostrar algo. Entonces volví a quitar el Wi-Fi. Entonces lo que tenemos que hacer es, voy a dar aquí un clear. Tenemos que dar el comando iwctl que es el que nos va a permitir configurar el Wi-Fi. Aunque quité, como dije, el dispositivo de Wi-Fi, aquí doy iwctl y lo primero lo primero que tenemos que hacer es dar un comando para identificar el Wi-Fi. Entonces, aquí por ejemplo podría dar device list. Y en mi caso me va a decir que no, o sea, la lista está en blanco porque no hay ningún dispositivo de Wi-Fi conectado. Voy a volverlo a conectar. Y observen que el device list aquí es, eh, se está actualizando en forma automática sin yo darle ningún otro comando. Se está actualizando. Entonces, aquí ya me aparece que mi dispositivo Wi-Fi lo identifica como el WLAN1. Entonces, lo que tenemos que hacer es configurar el WLAN1 o conectar este Wi-Fi a nuestra red de Wi-Fi. Entonces, para eso tenemos que dar el comando station WLAN1 espacio get menos networks y aquí entonces se listan las redes que tenemos disponibles o todas las redes que alcanza a capturar la antena del Wi-Fi en mi caso la conexión es o la red que tengo es la primera mi red es la primera TP-Link 8320 entonces el siguiente comando es para poder eh, conectarnos a esa red. Y el comando es el siguiente. Station. Espacio. El nombre de, del wifi que se identificó con el device list. Que sería WLAN1. Espacio. Connect con doble, connect con doble N espacio y el nombre de, de mi red de wifi entonces sería tp tp link recordemos que el teclado aún está en inglés tp link 8320 dice enter y aquí entonces escribimos la clave de nuestro Wi-Fi. Creo que es esta. Perfecto. Se supone que ya estamos conectados por Wi-Fi a nuestra red TP-Link. Entonces, daría el comando O. Algo importante es que cuando di el comando IWCTL, si observan en la parte de arriba, el PROM cambió. Es decir, yo tenía un PROM que era root, root arroba ars ISO y cambió a un PROM que dice IWD, está en color verde. Entonces, aquí en ese momento, si yo intento hacer un pin a Google. Me va a dar un error porque estoy en otro PROM. O sea, estoy en, un, en el PROM de IWD y aquí no me acepta el PIN. O no conoce este comando. Entonces tengo que dar un EXIT. Y ahora sí vuelvo a dar el PIN. PIN www.google.com Y observen que ahora ya tengo conexión de Internet. O sea, ya volvió el PIN de... de de google y solamente estamos conectados por si lo alcanzo a ver solamente tenemos la conexión por el wifi y el cable utp está aquí suelto Entonces ya con eso podemos eh, continuar con nuestra instalación. Aquí recuerden que para salir sería control C. Y ya podemos dar, por ejemplo, un clear y empezar con ars Arch install. Arch install para lanzar el script de instalación. Perfecto, y entonces ya seguiríamos los pasos para hacer la instalación de ARC puesto que ya tenemos conexión de internet.